Yeah, okay, okay, sí, sí, yeah. Camino por cenar diferentes que las demás, demás personas La paciencia me abandona, hoy todo me suena a broma La sangre la bombea, corazón de goma que no siente Decepciona, se arrepiente pero lo hace igualmente No se encuentra paciente, su cerebro está en coma De vez en cuando una ápice de felicidad asoma Pero se gira y desaparece volando cual paloma De todas las mujeres solo desea un aroma Pero la caga veo como la luz del túnel Poco a poco se apaga como baja el telón Mientras el espectador se marcha, deja su butaca Un dolor que me ataca espalda un dolor punzante como puñalada hasta el aire que le roza la cara hoy le molesta ya se sentía en la cresta hoy todo lo detesta quería contorrarlo todo demasiadas protestas prefiere largarse de este mundo que tanto apesta cagada tras cagada se levanta y se dice todo irá bien por un tiempo todo va bien pero vuelve a joderse se mira al espejo y no puede reconocerse quiere marcharse fumarse evaporarse desvanecerse como el humo de un cigarro solo le da vueltas al tarro porque no puede comportarse como los demás Llamar la atención y provocar problemas con...